Querría agregar otro elemento más, eh, cuando me comentaban el, el programa 2MP recordé un viejo texto de Chalmers que se llama ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? En particular hay un capítulo que se llama La observación depende de la teoría. Y ahí Chalmers dice que lo que efectivamente vemos, la imagen que se forma en nuestra retina, depende directamente de las teorías que manejamos. Y esto tiene muchas implicancias a la hora de pensar la relación entre ver y saber, porque solo en la medida en que complejicemos nuestras teorías podremos ir viendo de otro modo. Chalmers da un ejemplo que me parece oportuno para pensar en las imágenes satelitales. Él está hablando de un estudiante de medicina que sigue un curso de diagnóstico de enfermedades pulmonares por rayos X. Dice, el primer día del curso está en una habitación oscura y hay un paciente que tiene colocada una pantalla fluorescente contra su pecho, ¿Y qué ve el estudiante en esa pantalla? Trazos indefinidos, manchas, sombras. Mientras tanto, escucha cómo el radiólogo realiza comentarios técnicos sobre la significatividad de lo que él considera manchas. En un principio, el estudiante está completamente confundido. En la imagen de rayos X del pecho del paciente, solo puede ver las sombras del corazón, las costillas y unas cuantas manchas que forman como patas de araña. Los expertos parecen estar imaginando quimeras, él no puede ver nada de lo que están diciendo. Pero luego, con el paso de los días y las semanas, escuchando a los expertos, estudiando y mirando cuidadosamente las imágenes, empezará a comprender. Poco a poco se olvidará de las costillas y comenzará a ver pulmones. Finalmente, si persevera, se le revelará un rico panorama de detalles significativos, de variaciones fisiológicas, cambios patológicos, cicatrices, infecciones crónicas. En fin, ha entrado en un mundo nuevo. Me parece que esto, bueno, no sé cómo habrá sido la experiencia del taller de 2MP si les pasó que empezaron a, que de ver manchas empezaron a ver cosas que tenían sentido. Y, y cómo la experiencia visual siempre está atravesada de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento y de nuestras teorías. Eso significa que no es a fuerza de mirar mucho, de mirar, de mirar repetidamente que vamos a ver mejor. Yo puedo estar horas mirando una radiografía, como es el caso de, del ejemplo de Chalmers, o mirando un mapa satelital, que por pura tenacidad no voy a empezar a encontrar sentidos ahí. Eh, y, y voy a dejar de ver una mancha roja, una mancha verde, y voy a empezar a ver algo que tenga alguna significatividad. Es indispensable adquirir el lenguaje teórico que explica y significa esas formas visuales. Y creo que en el caso de las imágenes audiovisuales, de los documentales y de la ficción, también es importante el papel de la teoría en la visión, porque el riesgo aquí, en, este, en esta línea este, de producción de materiales audiovisuales, es reificar cierta idea de expresión pura, como si los chicos y los jóvenes miraran y produjeran imágenes desde un lugar incontaminado o preteórico. Los chicos, al igual que los adultos, son sujetos visuales. Todos miramos en el marco de regímenes visuales que nos permiten ordenar lo visible, definir cómo mirar en el marco de regímenes visuales en el que circulan saberes y creencias respecto de lo que vemos. Y no hay modo de permanecer al margen. Porque además mirar no es simplemente percibir con los ojos, porque no se trata de una mera capacidad fisiológica. No somos cuerpos biológicos que miramos, sino como decía, sujetos visuales. Y los sujetos visuales aprendemos a mirar. Por eso insistimos con que no hay miradas puras, neutras, inocentes o incontaminadas. Y me parece que en esta línea de pensar la producción de materiales audiovisuales es un desafío importante interrumpir clichés y estereotipos visuales. Cómo uno va más allá de las visualidades instaladas. Y creo que un primer paso para ir más allá de estas visualidades instaladas es identificarlas, advertir qué maneras de ver, qué maneras de mostrar imágenes no nos gustan y las queremos trascender. Porque no se trata de decir, bueno, seamos creativas como una consigna en el aire, sino de advertir que hay visibilidades hegemónicas, advertir que hay modos de mirar y de producir imágenes que no nos gustan y pensar siempre en diálogo con ello qué cosas distintas propondríamos. Hay algo que no señalé anteriormente, que también forma parte de nuestro saber pedagógico por defecto, que tiene que ver con el carácter subsidiario o, o, o menor que ha tenido la imagen en la escuela en relación al texto escrito porque la escuela nació aliada de la imprenta, nació aliada del libro, nació aliada de la palabra escrita, entonces nuestro modo de procesar los saberes está supeditado también a la cultura letrada. Entonces superar el saber pedagógico por defecto es también ir más allá de la hegemonía de la cultura letrada y ampliar el repertorio de los accesos al saber y el conocimiento.